Así es, muchas gracias. Nos encontramos en el Palacio de la Policía Nacional de la Provincia María Trinidad Sánchez con el encargado de esta demarcación, el señor Montaño, quien nos estará informando sobre los operativos que tiene la Policía Nacional en esta demarcación, en este asueto de Semana Santa. Muy buenos días, señor Montaño. Buenas tardes, jóvenes. Para servirle. ¿Qué Mira, por instituciones superiores, aquí la, todas las autoridades e instituciones, llámese Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Civiles, Ministerio Público y la, y la Gobernación Provincial, conjuntamente con las demás autoridades, tanto aquí en Nagua como en Río San Juan, Cabrera, eh, Samaná, La Terrena y otros puntos del país. Hemos instalado lo que es servicio de, el servicio del operativo Semana Santa. Vemos muchos oficiales apostados en todas las playas, evitando que personas eh, vayan a la playa a bañarse y también eh, controlando que no el expendio de bebidas alcohólicas. Eso es parte del operativo, de los servicios que se han instalado en toda la playa y bañario de esta zona, para evitar cualquier situación que pueda incurrir. Como ustedes sabrán, este, en, este, en este periodo de Semana Santa son muchas las personas que se desplazan a este pueblo, tanto a Nagua como La Terrena, Samaná, Cabrera y Río San Juan. Razones por las cuales ustedes verán en toda parte policía apostado. ¿Aproximadamente cuántos oficiales están desplegados? De refuerzo nos llegaron unos 250 miembros de la Policía Nacional, conjuntamente con los 400 que tenemos como fuerza autoriz autorizada en esta provincia. Pero además están los miembros de la AMEC, están los miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicano y otros eh, miembros que también están conjuntamente con nosotros en el servicio. ¿Hasta cuándo continuará este operativo? ¿Es el día de hoy? ¿Hasta qué hora continuará el operativo? El operativo general los operativos generalmente son hasta las 6 de la tarde. Pero... Eh, ya a partir del lunes es que concluye finalmente el operativo con motivo del periodo de Semana Santa. Muchas gracias, coronel. Ahí está en están las informaciones del coronel Montaño en esta, en esta programación especial de Semana Santa Telenor 2022, formación e información para toda la nación. Yo soy Iliana Durán desde Nagua. Yo retorno con ustedes al estudio. No, no me que